Cuatro efectivos policiales se cruzaron para el otro bando. Fueron detenidos en las últimas horas del martes en el marco de una causa federal que está investigando si se quedaron con drogas que fueron secuestradas después de distintos operativos. La, la sospecha surgió luego de que un colega de los policías le comunicó a sus superiores que los compañeros se habían dejado drogas que hallaron en un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona de La Favorita, el día martes. Las autoridades de la UIT presentaron una denuncia formal ante la justicia federal. Bueno, la sospecha surge después de que un colega de los policías le comunica a sus superiores que los compañeros habían dejado drogas que hallaron en esta vivienda. Y nosotros queremos consultar con la Inspección General de Seguridad por la investigación administrativa paralela justamente a la administración que lleva adelante la justicia. Por eso está Marcelo Puertas, quien es el titular de la Inspección de Seguridad. ¿Cómo le va Puertas? Noelia Nieto, Sergio Suárez, los saludan aquí en Noticiero 7 el mediodía. ¿Cómo le va? Que tenga buen día. Bueno, gracias, gracias por estos minutos también. Eh, atento a esta información que ha sido publicada hace un ratito en Diario 1. Consultarle si usted ya está al tanto de esto y qué está pasando con estos cuatro efectivos de la policía. Sí, nosotros estamos al tanto porque la misma autoridad de la dependencia policial en cuestión fue la que no solamente nos dio aviso a la justicia federal, sino también nos notificó a nosotros de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se habrían desarrollado estos hechos, entonces nosotros inmediatamente ya dispusimos la apertura de un sumario. Seguramente entre el viernes y el lunes vamos a disponer la declaración indagatoria en de textos efectivos en donde estén, si siguen privados de libertad, en donde estén privados de libertad se va a ir a tomar la, la declaración, eh, ya sea en la unidad federal o en el sistema federal penitenciario. ¿Tienen antecedentes? ¿Los efectivos no tienen antecedentes los policías? No. no. Eh, puertas, en este tipo de sumario administrativo o, o investigación administrativa que se lleva adelante desde el área que usted conduce, ¿cómo son los pasos? Porque sabemos que la justicia federal, por supuesto, va a investigar el delito en sí mismo, pero además se lleva adelante esta investigación paralela que tiene que ver con eh, que son personas que trabajan en el interior de la fuerza. sí. Eh, se les toma en declaración si ellos tienen la opción de declarar o no declarar, de nombrar a abogado defensor y proponer todos los medios de defensa y estrategia defensiva que consideren pertinentes. Mm. Ellos pueden proponer prueba, se produce esa prueba, y se confirma las, el estado de sospecha y se confirma la verasumilitud de que habrían cometido alguna falta o delito, y les, les deviene su respectiva sanción, que en este caso puede consistir inclusive en una cesantía. La uh -huh. es cuando no pertenecen más a la fuerza. Sí, coetáneamente, paralelamente, la justicia, cuando lo considere pertinente, en este caso la justicia federal, transforma esta situación de investigación en una condena penal. Esta cesantía se, se transforma en exoneración. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? La cesantía se pierde el trabajo, pero después después de cinco, días, de cinco años, perdón, pueden llegar a volver a trabajar en alguna otra dependencia del Estado. En la policía nunca más. Puertas, la le sí. sí. Adelante, adelante, no, termine, por favor. La exoneración es más grave, inclusive, pero cuando hay condena penal, que no pueden volver a trabajar en ninguna dependencia del Estado. Según la denuncia, ¿se sabe qué cantidad de drogas se han dejado en este operativo allí en el barrio La Favorita? No, todavía no tenemos la información, sí que hay psicotrópicos, hay un porcentaje, pero tampoco no tenemos el gramaje o, de, o la cantidad de, de droga que. En este caso en particular eh, no sería relevante, porque ya sean 10 gramos, 100 gramos claro. o 2 kilos, ya es una falta importante. Claro. En, en el marco de la tarea administrativa que ustedes llevan adelante, ¿esta gente sigue por ahora cobrando su sueldo o también implica una complicación a la hora justamente de percibir su, su salario? Por el hecho de estar criado a libertad, su situación de revista es el estado de pasiva. El Estado pasiva significa que, que cobran aproximadamente un 40% de su sueldo. ¿Ya los pasaron a pasiva? Sí, inmediatamente cuando se dispuso claro. la privación de libertad por parte de la autoridad judicial, pasaron administrativamente a pasiva. ¿Son cuatro nomás o puede haber más implicados en las próximas en horas según la investigación? En principio son cuatro, esto no significa que no haya más en el futuro. Claro. Bien. Puertas, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable. Que tengan buen día, hasta luego. Hasta luego. Bueno, cuatro policías entonces mendocinos están detenidos vinculados con una situación en la que se cree pudieron dejarse drogas obtenidas en distintos allanamientos. Es por esta razón que la justicia federal lleva adelante una investigación por narcotráfico y en paralelo entonces la Inspección General de Seguridad decide pasarlos a pasiva y comenzar con todo lo que tiene que ver con el sumario administrativo.